La empresa se llama CG Makers Group esa es como la marca sombrilla. CG Makers tiene tres unidades de negocio, que es digamos, que la manera como presentamos nuestros productos a los clientes. Una es CG Makers Animation, esa es la unidad orientada a todo el mundo del entretenimiento, hacer cine, animación, comerciales. Está Emotion, que es como toda la, la, la unidad orientada a todo lo que es contenidos digitales, todo, es, todo el mundo interactivo, apps, eh, aplicaciones multimedia, eh, eh, aplicaciones web, campañas web. Y está CGM School, que es la unidad orientada a formar el talento humano, a transferir el conocimiento del estudio hacia afuera del mismo. Empezamos hace 10 años el, toda, la, toda la iniciativa desde la universidad. Empezamos con un tema de diseño, de desarrollo de videojuegos para Xbox 360, un proyecto muy ambicioso en ese entonces, muy ambicioso ahora, pero digamos que el negocio nos fue mostrando el negocio luego llegamos a hace cinco años digamos que se formalizó todo se consolidaron los socios encontramos como la gente que era e iniciamos con todos los con esas tres unidades una cosa fue llevando a la otra empezamos con contenidos digitales metiéndole mucho animación a contenidos digitales pero en últimas lo que nos apasiona y lo que nos llamaba la atención era el mundo de la animación hacia entretenimiento entonces generamos una unidad hacia allá que era una unidad que empezaba a exigir muchos, muchos, mucha inversión porque directamente para poder hacer una película o hacer un cortometraje que alguien nos la contrate hay que hacer uno. Entonces empezamos a invertir en básicamente como, como si fuera la unidad de, de investigación y desarrollo de la empresa a invertir, a invertir, a invertir, a crear cortometrajes, a crear productos que luego empezaron a dar resultados cerca, cerca de los tres años. Toda la unidad de contenidos digitales ha sido como la, la unidad que inicialmente apalancó la empresa. Se desarrollaron proyectos muy importantes con Nokia, con Adobe Systems. Creamos una aplicación para Nokia que se distribuyó en 13 países, tuvo 25.000 descargas, fue un caso de éxito bien interesante. Se trabajó entre tres empresas, era un caso de asociatividad interesante porque eh, trabajó una empresa de gerencia de proyectos, nosotros como dirección de arte, dirección del, pro, del proyecto y una empresa de, de, de Armenia haciendo toda la parte de producción de la, de la aplicación. En la unidad de animación eh, tuvimos la oportunidad en el 2012 empezamos a hacer una, una inversión eh en crear un par de guiones para cine. Es la iniciativa del estudio de que siguiéramos trabajando en ese norte. Escribimos 10 cortometrajes relacionados con una de las películas para empezar a mover la idea y a poder, poder, poderse la mostrar a los clientes más rápido, pero también con la preocupación de que el talento humano tenía que generarse. Entonces ahí lo que hicimos fue rápidamente empezar a producir cuatro cortometrajes de esos con gente que estábamos entrenando en la, en la escuela. Toda la gente se empezó a integrar para aprender en el proceso y coger experiencia. Y todo eso desembocó en que un contacto que teníamos ha, hacía como cuatro años en una clase que vimos en Bogotá retomar con ellos la idea que estamos trabajando de la película terminamos creando un convenio con ellos, trayéndolos, haciendo una conferencia con ellos, era el caso de Studio C y la gente acá súper animada, vinieron 300 personas la gente de Hollywood vio el entusiasmo de acá en Manizales iniciamos un primer proyecto de un largometraje animado Ese fue el primer largometraje que se hace de ese nivel Ahora nos damos cuenta el, el, el, la película es en 3D y en 4D, cuatro de ellas como cuando le mueven a uno la silla y lo mojan y de todo, pues. Aparte de eso con las gafitas. Entonces es un proyecto de unas dimensiones muy interesantes. Fue una coproducción con Corea, con Estados Unidos y con Colombia. Eh, literalmente con, con los duros pues. Entonces era, era algo muy particular porque pues Manizales es una ciudad, es una ciudad pequeña, muy calmada. Eh, y es una cosa que cuando vamos a la ciudad grande no lo han hecho y, y, y hasta el momento como lo habían hablado con varios no se meterían con un proyecto así porque les daba digamos que miedo por el riesgo que había la cuestión de tener que entrenar cerca de 70 personas eh, contratarlos durante 8 meses y aparte de eso conseguir la plata para poder pagar sus honorarios, es decir, nosotros invertíamos en el proyecto el proyecto se terminó, eh, fue un caso muy importante aprendimos hartísimo, nos, damos cuenta, nos dimos cuenta ahí de entrada eh, yo recibí información que llevaba buscando hacía 10 años, la recibí en un mes. Mauro, esto es así, así son es los presupuestos, así es esto, para poder nosotros generar todo el modelo, el modelo financiero, el modelo jurídico, el modelo de producción. Gracias a la unidad de formación que tenemos, que la orientación que tiene la ciudad frente a todo lo que es TI, que Manizales tiene una vocación muy fuerte en el tema TIC y en Colombia está muy bien posicionado. Y gracias a que las universidades tienen las carreras como diseño, publicidad, artes plásticas, hay un trabajo fuerte en el tema universitario. Esas personas se vuelven como de alguna manera las personas que nutren esas necesidades. Entonces, las personas llegan con un conocimiento esas universidades se están uniendo al, al, al proceso y nosotros ya llegamos como con el conocimiento que necesitan para, para finalizar y aparte de eso pues ya todo está en internet, entonces digamos que el Manizales ya ahí está el ambiente, la gente es muy amable, todo es muy organizado, es, es, es muy funcional para ese tipo de industrias. Eh, y lo otro es que se trabaja por internet, entonces se hace, se hace más fácil digamos en términos logísticos para un, un proyecto digamos internacional. Creo que, que esa integración con otros países se puede hacer, en el caso de nosotros era con coreanos y el, y el coreano básicamente el que traducía eh, a español no tuvo mayor, ma, mayor función porque en última nosotros manejamos un poco de inglés y ellos también y terminamos eh, trabajando así. Entonces sí podemos trabajar con otros países tan distantes y tan, tan distantes en cultura y en idioma y en lenguaje como, como lo es Corea y, y ya en nuestro caso el otro que era como Estados Unidos. Y ya después de 10 años el tema se empieza a consolidar con unas empresas ya muy claras en sus procesos, con unos, unos resultados muy fuertes. Entonces creo que ha sido más esa trayectoria y ese, y ese insistir que tiene Manizales que le ha permitido hacerlo, ¿cierto? Esos, esos empresarios han estado a muerte con el tema y, y aquí están y, y siguen.